Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos en nombre de la Universidad Francisco de Vitoria. Es muy emocionante para mí estar aquí hoy por diferentes razones. La primera, porque soy profesor de esta universidad desde hace más tiempo del que me gustaría recordar. No lo voy a decir, pero, pero son 23 años, o sea que, pero a pesar de todo, mi juventud insultante... Parece como que hubiera empezado a dar clase aquí eh, poco tiempo después de acabar la comunión. Segundo motivo, porque soy residente en Pozuelo. Tercero, porque tengo hijas que hacen deporte, que son candidatas a estudiar en el futuro en esta universidad. Y por qué no soñemos con alguna vinculación con el programa que presentamos hoy... Cuarta razón, me gusta mucho el deporte, me he dedicado durante mucho tiempo, me dedico a la información deportiva en televisión. Algunos me habrán padecido durante mucho tiempo en un programa que se llamaba Fútbol es Fútbol, con ese nombre claramente, era un programa de petanca, como se puede entender por su nombre. Y el quinto y último motivo es que hace no mucho tiempo tuvimos un desayuno en el que se empezó a hablar de lo que hoy presentamos, este programa Universidad UFV Deporte, y no mucho tiempo después ha cristalizado en el programa que presentamos hoy. Esta universidad, desde que yo la conozco, y la conozco como he dicho al principio hace mucho tiempo, siempre ha tenido no solo una vocación educativa, sino también una vocación de mentoría, una vocación de acompañar a los alumnos. Si esos alumnos tienen necesidades diferentes, como quien practica un deporte de una manera exhaustiva, exigente, con lo que eso complica la vida académica y aparece un centro que está dispuesto a darte todo lo necesario, a entenderte, a ayudarte, a catapultarte y a impulsarte, pues yo creo que estamos ante la combinación perfecta. Si todo eso pasa cuando esta universidad está celebrando de manera muy honrosa su vigésimo quinto aniversario, pues miel sobre hojuelas. Yo lo que voy a hacer es conducir este acto, no voy a molestar más de lo necesario y de hecho lo primero que quiero hacer es dar la palabra a algunos de los componentes que están en la mesa para que ellos vayan explicando el por qué nos encontramos aquí hoy. Está con nosotros David Rodríguez que es concejal de deportes del Ayuntamiento de Pozuelo, está también con nosotros el consejero ...de Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime Miguel de los Santos... ...y los otros componentes de la mesa son... ...gente que juega en casa... ...nuestro rector, Daniel Sada... ...y Nuria Mendoza, que es flamante y desde no hace mucho tiempo... ...decana de la Facultad de Ciencias de la Salud... ...y que además a la sazón es directora del programa que presentamos hoy... ...así que también juega en parte en casa el concejal de deportes... ...del ayuntamiento en el que yo resido y que acoge a esta universidad... Y estoy encantado de cederle a él, en primer lugar, la palabra. Bienvenido, David, y adelante. Muchas gracias, Javier, y muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria y a su rector. Querido Daniel, muchas gracias por contar una vez más con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con vuestro ayuntamiento, en esta mañana en la que presentamos este ambicioso programa UFV Deporte. Como os decía, para nosotros es un auténtico placer, especialmente para mí, como concejal de deportes, acompañaros hoy, como tantas otras veces hemos hecho, Gracias al continuo trabajo en equipo y colaboración que llevamos a cabo entre la Universidad y el Ayuntamiento. Hoy nos reunimos en presencia de todos ustedes, las autoridades académicas y nuestro consejero de la Comunidad de Madrid, querido Jaime, para seguir apostando por el deporte como una herramienta educativa y un pilar básico de nuestra sociedad. Apostar por el deporte es apostar por las personas. Es poner en alza valores como el compromiso, la superación, la ilusión por competir, la humildad, el sacrificio, el esfuerzo y la pasión Demostrando que apostar e invertir hoy en deporte garantiza que nuestra sociedad mañana sea un poquito más justa y solidaria. Es una gran apuesta que conlleva mucho trabajo por parte de la universidad, dando la oportunidad a los estudiantes que se forman en esta casa de convertirse no solo en excelentes profesionales, sino también en hombres y mujeres libres que el día de mañana estarán guiando el destino de nuestro país. Pero lógicamente, este compromiso vuestro que conlleva mucho trabajo tiene que verse respaldado por una gestión pública acorde a estos valores, una administración cercana y ocupada en mantener la práctica y fomento del deporte dentro de sus grandes líneas de actuación. Y esto es precisamente lo que hacemos desde el Ayuntamiento de Pozuelo. En primer lugar, para poder practicar deporte a las altas cotas de calidad que nos estamos planteando, se hace imprescindible una gran inversión en infraestructuras que respondan a las necesidades que nos demanda el día a día. De esta manera, en Pozuelo contamos con cinco grandes zonas deportivas que todos conocéis. La ciudad deportiva La Valle de las Cañas, Polideportivo El Torreón, Pradillo, Carlos Sainz, Carlos Ruiz perdón, y la nueva joya de la Corona, que es el Parque Deportivo Carlos Sainz, que conjuga a la perfección familia y deporte. Con estas instalaciones y alguna más que está en camino, no os puedo decir mucho más, damos servicio cada semana a un total de 10.000 usuarios abonados a las actividades deportivas que desde la concejalía ofertamos. Pero no nos centramos únicamente en el usuario libre. ...nuestras ligas municipales, tanto la escolar... ...dentro del programa de deporte infantil de la Comunidad de Madrid... ...como la Liga Social, concentran a 459 equipos... ...que al final son 200 partidos cada fin de semana. Instalaciones, usuarios, juegos deportivos municipales... ...y cerramos el círculo con la competición federada. Y en este punto juegan un papel trascendental los clubes deportivos. Dichos clubes hoy son la esencia de la gran familia deportiva pozuelera. Son más de 20 los clubes que trabajan diariamente enamorados del deporte, educando y formando a cerca de 3.000 deportistas. Y es que es el deportista el mejor testimonio de que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, del cansancio y muchas veces de la propia impotencia, siempre hay que mirar hacia adelante, hacia nuestro objetivo. Hoy nos planteamos un nuevo objetivo y ese objetivo se llama UFV Deporte. Estoy plenamente convencido de que cuando el proyecto es bueno y el equipo es bueno, nada puede salir mal. Y la Universidad Francisco de Vitoria hay proyecto y hay equipo. Muchas gracias. gracias concejal. Las instalaciones deportivas de Pozuelo que además conocen muy bien nuestros alumnos de todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva en esta universidad porque la universidad ha ido creciendo, ahora tenemos unas instalaciones deportivas brillantes pero hubo un momento en el que las teníamos brillantes pero más pequeñas y teníamos la necesidad de que nuestros vecinos nos dieran acomodo y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Yo que compagino el mundo de la comunicación, la docencia que me apasiona con el mundo de la empresa también veo constantemente como en el mundo corporativo todo lo que tiene que ver con el deporte cada vez interesa más. Parece como que que las empresas quisieran fagocitar el mundo del deporte, quedarse con su alma, porque hay trabajo en equipo, hay superación, hay gestión de la frustración, aplazamiento de la victoria, un montón de cosas, pero las empresas se olvidan de que lo más importante del deporte es el entrenamiento, porque la competición, la alta competición realmente no existe, existe el entrenamiento para la alta competición. ¿Cuánto tardaba en competir Usain Bolt el día que le iba mal? 10 segundos. ¿Cuánto se entrenaba este muchacho para competir, para trabajar 10 segundos? 100 millones de veces 10 segundos. El entrenamiento es al deportista lo mismo que el estudio a quien pretende tener una carrera universitaria. Razón, otra más que añadir a este programa que presentamos hoy. Siguiente persona que va a intervenir, es para mí un placer dar la palabra... ...al consejero de Deportes, bueno, y de otra serie de cosas... ...porque la consejería tiene un nombre muy largo... ...pero hoy está aquí en representación de la ciudad deportiva... ...bienvenido consejero y adelante. Muchas gracias, eh, rector de la Universidad Francisco de Vitoria... ...decana de la Facultad de Ciencias de la Salud... ...directora general de Relaciones Institucionales... ...directora de Comunicación y Relaciones Externas... ...querido concejal de Deportes de Pozolo de Alarcón... ...querida diputada del Partido Popular... ...y miembro de la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes... Querida Gador, señoras, señores, eh, quiero sumarme a las eh, palabras que decía el concejal de agradecimiento a la, a la Universidad Francisco de Vitoria por este. ...por esta invitación y por tenernos hoy aquí... ...hablando de deporte que es algo muy importante... ...y sobre todo vital para entender la política de la, del gobierno... ...de la Comunidad de Madrid, por tanto muchas gracias rector... ...por la invitación, también por la acogida... ...e insisto es un honor estar hoy aquí en representación... ...del gobierno de la Comunidad de Madrid... ...el programa que hoy se presenta tiene como objetivo... ...ayudar a, a los deportistas a compaginar... ...su carrera deportiva profesional... ...con una vida académica, por tanto... ...suma dos de las cosas que a mí más me interesan... ...que es la cultura la educación y el mundo del deporte. Y se trata de una iniciativa oportuna y necesaria, mucho más que necesaria diría yo, que tiene el valor añadido de fortalecer los mecanismos de respaldo y estímulo a nuestros deportistas desde la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte. Estamos apostando de una forma directa, clara, por ayudar y promocionar a todos esos deportistas, apoyándoles tanto en su trayectoria deportiva como también en la, académica, ...en la académica y asimismo desde la Fundación Madrid por el Deporte... ...cuya gerente Laura Muñoz eh, hoy nos acompaña, se trabaja muy de cerca... ...con los deportistas madrileños para inculcarles la importancia de la formación... ...y para ayudarles en esa transición a veces compleja entre la retirada deportiva... ...y la incorporación al mundo laboral, en definitiva estamos al lado del deportista... ...durante todas sus etapas y ese es uno de los principales pilares... ...de esta Consejería de Deportes que tengo el honor... De dirigir, Por otra parte, en la Comunidad de Madrid tampoco nos olvidamos de fomentar la participación de los jóvenes deportistas a través de diferentes campeonatos escolares, también universitarios, que organizamos en nuestra región con la participación extraordinaria de las universidades madrileñas. Y de este modo favorecemos que de esta cantera salgan futuros deportistas de élite madrileños. La Comunidad de Madrid ha liderado también en estos últimos años el ranking nacional de participación en los campeonatos de España, de edad escolar, algo de lo que nos sentimos francamente orgullosos, con 555 deportistas y lo mismo ha sucedido con los campeonatos de España universitarios, con más de 700 participantes cada año. También en el cómputo de medallas vamos muy adelantados eh, respecto a otras regiones, con 100 17 medallas en los campeonatos escolares y este es el futuro, pero siempre decimos que el futuro de los deportistas es también el presente de los madrileños y ahí tenemos que trabajar. Promocionamos, como no podía ser de otra manera, una in atención integral a los deportistas de alto rendimiento, facilitando la incorporación a la universidad y a las enseñanzas de secundaria y bachillerato y a otro tipo de estudios, y también al deporte femenino. Es una de las obligaciones que a lo largo de esta legislatura nos pusimos y en eso seguimos trabajando, que cada vez la desgraciadamente silenciada imagen de la mujer en todos los ámbitos de la vida, de manera muy especial en la cultura, en el deporte, cada vez sea más un recuerdo del pasado y una realidad de este siglo XXI que ahora enfrentamos. Estamos eh, llevando a cabo de la mano de la Unión Europea y junto a sus políticas de jóvenes para el deporte 2017-2020, una serie de líneas que vamos implementando, que vienen a desarrollar líneas como las que hoy venimos a presentar, que son las de la educación, de la mano del deporte, la del deporte junto a la educación como realidad básica para entender una sociedad como la nuestra, que es moderna, que es libre, que es contemporánea y una democracia como la española, profundamente madura y que ha hecho que el deporte sea uno de sus pilares eh, fundamentales. En este terreno hemos trabajado también desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid eh, para poner en marcha una ley de, los profesiones, de las profesiones del deporte publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con fecha 6 de marzo de 2019 y que viene también a resolver algunos de los problemas históricos que perjudicaban al universo del deporte y sobre todo a esa realización que hay o a esa relación entre quien lo practica y quien tiene que ser el intermediario privilegiado para que esto sea una realidad. Eh, sinergias imprescindibles, colaboraciones, yo diría, básicas entre el universo del deporte y el universo de la educación, pero también en el universo de la cultura. Y hemos querido que esta legislatura, en tanto y cuanto se juntaron las competencias de cultura, turismo y deporte, todo fuera una sola realidad o que al menos entre las diferentes disciplinas hubiera un constante intercambiar realidades y sobre todo sumar esfuerzos con proyectos como ese maravilloso libros a la carrera, porque si algo teníamos claro es que los deportistas leen, pero lo que no teníamos comprobado es que quienes leemos hacíamos deporte y había que implementar medidas que supusieran o que se quedaran como conclusión. Que cada vez somos más los madrileños que practicamos deporte, pero que también somos cada vez más los madrileños que nos acercamos a la lectura, siendo hoy en día la región y con mucha diferencia respecto al resto de España, que más deporte practicamos, pero que también más leemos. Eh, cultura, deporte, turismo, con ese maravilloso, de hace muy pocas semanas, maratón por la ciudad de Madrid, de la mano del Museo del Prado, con cada uno de los kilómetros marcados por una de las... Obras imprescindibles de esa pinacoteca y convirtiendo a la Comunidad de Madrid en un espejo en el que otros lugares quieren mirarse en un centro básico y en un centro imprescindible para entender el deporte internacional que se ha podido ver, como digo, en esta maratón a la que llegaron ciudadanos de diferentes latitudes de países muy distintos, no solamente de la Unión Europea, sino del mundo entero, y que han hecho que, los datos turísticos del mes de marzo se dispararán, entre otras cosas, por la actividad deportiva de nuestra región, no solamente en marzo, sino a lo largo de todo el año. Y es que hemos sido, en esta última temporada, los anfitriones de grandes, de grandes encuentros deportivos, como la Copa del Rey de Baloncesto, como el Mundial de karate, como en el próximo otoño seremos la sede y durante dos años de la Copa Davis con su nuevo formato. Somos una región deportiva y somos una región deportista, donde los jóvenes cada vez practican más deporte, donde cada vez son más los niños que entienden su vida única y exclusivamente desde el deporte y ahí tenemos que seguir trabajando porque el deporte es muchas cosas, pero sobre todo es salud, y sobre todo ofrece oportunidades para cada día ser un poco mejores. Por tanto, insisto, muchísimas gracias querido rector por la invitación y creo que cualquier iniciativa que venga a sumar esfuerzos entre cuestiones tan importantes como son la educación y por tanto la cultura y el universo del deporte lo que hacen es mejorarnos, mejorarnos a todos y sobre todo ofrecer oportunidades para que cada vez seamos una región y por tanto un país más competitivo, más justo y más igualitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjese consejero que además la tecnología ahora nos lo pone más fácil a los madrileños que queremos seguir leyendo y haciendo deporte porque existe una posibilidad de hacer las dos cosas a la vez, que son los audiolibros. Yo, por ejemplo, monto mucho en bici y una de las cosas que hago es eh, oír un audiolibro a la vez que estoy montando en bicicleta, es compatible también con la carrera. Por ejemplo, lo último que he hecho es oír Sapiens a la vez que llevo montando en bici es muy complicado. Ese libro a la vez que va montando uno en bicicleta. Bueno, eh, la prueba inequívoca de la implicación de esta universidad en el proyecto que presentamos aquí hoy es que está con nosotros la máxima autoridad que a todos nos representa desde, yo creo que desde 2003, si no me falla la memoria. Está con nosotros el rector Daniel Sada y yo creo que antes de que yo luego explique cómo vamos a proseguir con el acto, que no va a ser muy largo y hemos intentado diseñar lo que sea para que sea muy ameno. Quiero ceder la palabra a nuestro rector, Daniel Sada, para que él también aporte Bien. su granito de arena, que seguro va a ser interesante en esta presentación del programa. Adelante. Muchas gracias, Javier. Querido consejero, querido concejal y queridos amigos, que veo muchos aquí, eh, desde hace casi 16 años, efectivamente yo me despierto todas las mañanas eh, y digo, a ver qué me va a pasar hoy. <risa> porque, porque la verdad que... Una universidad, entre otras cosas, es un sitio privilegiado para que te pasen cosas estupendas. Y, eh, y encima en una universidad como esta, que es eh, pues muy activa y donde pasan verdaderamente muchas cosas, por supuesto dentro del aula, que es lo que, lo que se presupone en una universidad, pero también y muchísimo fuera del aula, que no siempre se presupone, porque, porque no, no todas las universidades tenemos el mismo concepto de, de lo que significa la formación, eh, aquí nos preocupa mucho lo que pasa también fuera del aula y por eso todos los días o casi todos los días estamos inaugurando algo que tiene alguna pasión detrás o que tiene algo eh, eh, precioso detrás. Este acto de hoy, además de muchas otras cosas, creo que tiene dos cosas detrás que, me, que me, a mí me, me estimulan especialmente y que me hacen pensar que, que, es un, eh, que es un acto muy representativo de cosas muy valiosas. La primera de esas dos cosas es que eh, una universidad que se dice que, que, que nace hace ya casi nueve siglos, la universidad nace para buscar la verdad, para buscar la verdad, las diversas ciencias que en esa universidad se enseñan o se investigan. Pero otro fin fundamental de la universidad es el servicio a la sociedad. Entonces, eh, cuando la universidad descubre un campo donde servir a la sociedad, pues vibra especialmente y, y le motiva especialmente. Entonces, para nosotros el deporte es un campo donde servir a la sociedad. En vez de servirnos el deporte, entendemos que servir al deporte es, un, es algo muy bonito que tenemos que hacer. Y a través de este programa, eh, pues pensamos que es la oportunidad de hacerlo. Y en segundo lugar, eh, otro motivo que, que es especialmente atractivo, creo, para, para un momento como este, es que eh, en esta universidad creemos mucho en un concepto,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 ...que le añade mucho valor a la formación integral en la que creemos. Y por eso eh, un, un proyecto como este que nos llega en un momento de madurez... ...de la universidad, también de, de un momento tan simbólico... ...como el de 25 años, pues tiene mucha significación para nosotros. Eh, se dice que en la vida uno no elige lo, ni, lo, ni lo que es ni cómo es... ...pero sí uno elige, o sea, la libertad está muy relacionada... ...con lo que uno desea. Y esto se aplica a las personas, pero se aplica a las instituciones... Eh, y nosotros deseamos servir al deporte. Eh, es un deseo que, que se ha ido configurando durante estos años de muchas maneras, pero que ahora, como digo, concurre o confluye en, en este proyecto en el que nos vamos a volcar y en el que por ser un proyecto que empieza eh, sabemos más lo que deseamos que lo que podemos hacer. Es un camino que entre, entre muchos tenemos que construir. Y con esto termino para decir que, las cosas que valen de verdad normalmente se hacen en comunión, se hacen en colaboración con otros y nosotros creemos mucho en la colaboración, en la colaboración con las administraciones públicas, porque esto también tiene que hacer una universidad, se pivote para que la, la, la universidad y las administraciones públicas de verdad consigan cosas que por separado normalmente no harían eh, y es algo en el que ya llevamos mucha trayectoria y de lo que nos sentimos muy orgullosos de estar en Pozuelo, de estar en la Comunidad de Madrid y de, y de intentar juntos hacer cosas colaboración con las instituciones privadas, especialmente con las que sentimos conexión de querer hacer algo juntos. Y veo aquí a muchas instituciones a Mistral con, con quien tenemos eh, una trayectoria de colaboración y creo que nos hemos entendido muy bien porque compartimos eh, ADN con la Federación Madreña de Golf porque eh, vimos una oportunidad de hacer algo por, con MSI porque nos hemos embarcado en un proyecto precioso en torno al, al motor y, y, y a la competición y al deporte de competición en el motor y, y también, en fin, y, y con tantos otros que estoy ol, olvidando a muchos y, y no quiero hacerlo pero que que nos, nos demuestran que con otros a lo mejor se llega más tarde, pero sin duda se llega más lejos. Porque cuando uno va solo piensa que puede ir muy rápido y no, y no se molesta en tenerse que entender con otros, pero cuando uno logra entenderse con otros para hacer cosas, siempre se llega más lejos. Y para nosotros en este caso, eh, con tantas instituciones intentar hacer algo que de verdad sirva al deporte, sirva a los deportistas, y sirva a las instituciones que están volcadas en el deporte, en los clubes, las federaciones, pues creo que, que es bueno un motivo de satisfacción y sobre todo una ilusión muy grande para tomarnos eh, con mucha seriedad este empeño que hoy empezamos. Agradezco de corazón de verdad a tantas personas que han ido fraguando eh, este programa durante, durante estos meses que hoy comienza eh, y, y también a todas las instituciones que quieren colaborar con nosotros en, en hacer posible esto que... A veces se dice, pero que luego es muy difícil, porque ayudar a un deportista a que de verdad haga compatible su aspiración de competir en el deporte y llegar hasta donde pueda, pero a la vez no abandonar sus estudios y, y fraguarse un futuro también a base de, de culminar unos estudios, en este caso educación superior, pues eh, es un empeño que no es fácil, donde la parte que nos toca en la universidad tenemos que eh, verdaderamente esforzarnos mucho y esforzarnos mucho en algo que al final es muy difícil, que es la atención personalizada, porque esto en serie no funciona. Esto es siempre un traje a medida que tiene que lograr dos cosas, no regalarle nada al deportista y que se tenga que esforzar igual que cualquier otro alumno, pero a la vez facilitarle todo lo posible para que haga compatible esas dos cosas, que es la competición y el estudio, y que a veces pues, solo caben en una vida cuando alguien te ayuda a que quepa y te acompaña para hacerlo compatible en esa vida. Así es que muchas gracias a todos, estamos especialmente orgullosos de este, de este día, de este proyecto y, y confiamos y esperamos en que dé muchos frutos para muchas personas y para muchas instituciones tan comprometidas con el deporte. Yo tengo dos hijas que tienen 13 y 11 años que llevan viniendo a esta universidad desde que eran bebés, porque a mí me gusta siempre el último día del curso sorprender a mis alumnos con ese toque personal del profesor, que es una persona que manda mucho, que aparece con su familia. Pero este año eh, mi hija mayor juega defiende los colores de Pozuelo en la liga eh, de voleibol, ...de la Comunidad de Madrid, es, juega en el Mintonet... ...que es el equipo de Pozuelo, en el equipo infantil... ...y me he traído un par de veces a, a las compañeras de mi hija... ...a entrenarse aquí... ...en la cancha de voleibol que tenemos al aire libre... ...y me divertía mucho con las chicas del equipo de mi hija... ...porque cuando llegaron aquí hubo tres cosas... ...que les parecieron espectaculares... ...esas tres cosas son las instalaciones deportivas... ...estaban de verdad alucinadas... ...y las otras dos eran telepizza... ...y que vendiéramos chuches en la tienda donde vendemos... <risa> camisetas y cosas que tienen que ver con el merchandising de la universidad, ¿no? Pero desde luego lo que más les impactó fue todas las instalaciones deportivas. La última vez que vinieron ya que tuviéramos pista de bola y playa, o sea, esto es lo más. Como dirían ellas, esto es en plan... En plan. En algo, en plan. Mis alumnas y mis hijas siempre dicen en plan. Bueno, hemos diseñado este evento para que haya eh, intervenciones de quienes ya han tomado la palabra y ahora va a llegar el momento de Nuria Mendoza, que es, como decía antes, es la decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud, pero... Habréis visto desde que habéis llegado que tenemos una trasera muy particular. En esta trasera hay algunos nombres y estos nombres van a tener también una presencia activa en esta presentación. Son nombres de deportistas que han estudiado aquí, de deportistas que están estudiando, de profesores que tienen que ver con este proyecto. Incluso hay algunos nombres que no están aquí pero van a ser personas a las que les vamos a dar un papel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues va a ser muy sencillo. Yo ahora le voy a ceder la palabra a Nuria para que ella explique interioridades, características del proyecto ufv deporte y yo estaré muy atento porque cuando llame de paso lo que voy a hacer desde aquí es llamar a algunos de los intervinientes y yo voy a hacer de periodista, les voy a ir entrevistando, sé que es muy impactante cuando os llame que vengáis aquí pero bueno tranquilos no pasa nada la gente no, no va a cambiar su dieta hoy, o sea, no comen personas, no van a cambiar hoy, o sea que vosotros tranquilos que disfrutaréis. Eso es lo que vamos a ir haciendo, espero que sea divertido, que sea entretenido, porque la parte testimonial lo que va a hacer es dotarle de realidad a lo que vamos a contar hoy. No estamos en el mundo de la abstracción, no estamos en los mundos de Yuppie, sino que lo que estamos presentando hoy aquí es algo tangible, realizable y que ya está funcionando. De León para el mundo, porque la gente que tenemos orígenes en León somos gente con mucho tesón. Nuria Mendoza, adelante. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos. Y antes de empezar a explicar con profundidad el proyecto, sí queríamos empezar con testimonios. Entonces, enlazando las palabras eh, del rector, sí comentar que el ADN de esta universidad ha sido durante estos 25 años el acompañamiento al alumno.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 lograr sus éxitos deportivos y por supuesto ahora mismo estar dentro del mercado laboral, pues cuando quieras. Pues el primero va a ser Ignacio Santana, le voy a pedir a Ignacio que venga aquí, está ahí sentado. Ignacio <ríe> y yo tenemos una relación desde hace mucho tiempo, porque siendo una persona que está aquí responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Pozuelo, yo creo que en una gala del deporte fui el primero que le dio un premio a este muchacho, que luego no hemos me ha visto mucho tiempo después y me ha dicho, tú me diste un premio y yo... Le dije, yo es que tengo muchos premios, no me puedo acordar de todo el mundo. ¿Qué tal? Bienvenido. Espera que oh, espera, que este Va a ser difícil si no lo abro. Toma. Pues nada, muchas gracias a la universidad por invitarme. La verdad es que no sé si soy exactamente el primer, la primera persona o el primer deportista que la universidad ayudó a compaginar su vida laboral, con, o sea, su vida deportiva con sus estudios. Y la verdad que gracias por todo, por invitarme hoy, por ayudarme en aquel momento, porque sí que es verdad que en la vida de un deportista cuando llega ese momento es un momento bastante complicado porque planteas muchas cosas, sobre todo yo hago tiro con arco y el tiro con arco pues es un deporte que no... Mayoritario, como todo el mundo sabe. Exactamente. Bueno, entre fútbol es fútbol, creo que luego había otro... de Arco otro... con arco, arco hicimos, con arco, pero... exactamente. este se vio menos. Se vio un poco menos, sí. Entonces, bueno, pues es un momento muy crítico en el que pues empezar a tomar decisiones y gracias a la universidad yo pude aplazar la decisión de, de dejar el tiro con arco por completo a nivel alta competición eh, porque me ayudaron. Oye, ¿qué es lo más difícil? Cuando uno, por ejemplo, es eh, deportista, empieza a tener una serie de exigencias, luego están las académicas se consumen tiempo... Es, por ejemplo, más difícil convencer a la familia, es más difícil convencerte a ti mismo de que eres capaz de abarcar las dos cosas, porque tú ahora ya pues, eres un hombre hecho y derecho, pero estamos hablando de una época previa a la universidad, o cuando estás entrando en la universidad, que uno lo que tiene sobre todo son dudas vitales. Pues bueno, yo te diría que a la familia para nada, o sea, la familia por suerte o por desgracia está ahí desde pequeñito, a mí en mi caso, gracias a mis padres me han ayudado toda la vida y, y he tenido la suerte... ...de que siempre han sido un apoyo... ...porque además eh, la gente que ha practicado deporte... ...todo el mundo sabe que, que, que conlleva un gasto económico muy alto... ...el tener que viajar para competir, comprar material... ...entonces eh, yo creo que la familia es el pilar fundamental... ...que tiene cualquier deportista... ...y luego pues eh, para compaginar como tú dices... ...yo creo que realmente cuando tú sabes que... ...tienes la mitad de tu vida dividida en el deporte... ...y que es una prioridad y luego el estudio es otra, porque, no, porque al final eh, quieres tener una carrera profesional, no. quieres tener unos estudios, quieres vivir de tu profesión, creo que al final no es que le des prioridad a una cosa u otra, es que te obligas a que las dos son la prioridad. Entonces te divides el tiempo para tener tiempo para entrenar y tiempo para estudiar. Uh -huh. Y así un poco se, se va sobrellevando. Igual le quitas a la pareja, a, a la familia <risa> en algún caso. De, de a la familia de la pareja, que eso da igual. <risa> Dejas de ir a a cosas pues a otro tipo de cosas porque al final tu prioridad es entrenar y estudiar y si luego hay tiempo para algo más, pues lo dejas así. Mi abuela cuando yo le decía, mira abuela, yo juego a voleibol, es que no tengo tiempo, tal, me decía mi abuela una frase muy importante que es muy abuela, si no tienes tiempo, lo pintas. Claro, tú tienes 13 años, 14, no entiendes qué te está diciendo tu abuela, luego pasa el tiempo y entiendes que tu abuela te está diciendo... Dormir es muy relativo, es poco necesario, jugar menos y tú si al final te organizas el tiempo llegas a las dos cosas. Oye, la última pregunta que te hago. Tú en el aula, por ser un deportista de élite con unas exigencias, ¿te sentías raro o te sentías igual que los demás aquí? Al final te sientes igual porque el primer día que llegas y te anuncian o alguien te hace una broma, pues yo recuerdo que... Eh, me fui al campeonato del mundo la primera semana que entré a la universidad. O sea, estuve una semana y el lunes siguiente me fui como 10 días a Turquía a competir. Yo me pongo en profe en ese momento, hola, buenos días, mire, soy fulanito, me voy. Hay que <risa> tener apoyo de la universidad para que el profesor que eso lo entienda. Entonces, bueno, mmm, en la universidad la verdad es que se entendió muy bien. Yo tuve la suerte de estudiar en, en el CAR de Madrid, en las aulas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 Querer es poder. Muchas gracias. Un aplauso, eh. Bueno, el segundo le quiero llamar aquí es Javier Velocci, él es jugador de paddle y fisioterapeuta. Aquí está. Antes a comprar. ¿Qué, ¿Qué tal? Bienvenido. Toma, Muchas te voy gracias. a ceder el sí. micrófono. Oye, algo de tu experiencia que sea diferente o algo que añadir así a lo que a bote pronto ha contado Nacho. Y te voy a pedir que te acerques al micrófono. Sí. Pues bien, mera, yo tengo una historia un poco peculiar porque lo hablábamos con Macarena antes también, que yo era muy mal estudiante en el sí. colegio. De hecho, espera, quiero contar una cosa que me ha contado Macarena. Ha venido tu madre, ¿no? Sí, está mi madre. Pero tu madre ha venido realmente porque tu madre todavía a estas alturas no se cree que todavía se ha acabado la carrera. Exactamente. exactamente. <risa> Le voy a explicar a la madre de Javier, el departamento de secretaría está, según se sale así, <risa> se sube a la derecha, o sea, puede ir usted a recoger el certificado, de verdad... No lo falsificó, es cierto y completó todos los créditos. Es que me han dicho que esto de verdad se lo explicara la madre porque la madre no da fe todavía en este momento. No da fe porque es que yo en el colegio era muy mal estudiante. Entonces Vaya. cuando yo decidí estudiar... o decidí Era retomar, buen padelista y mal estudiante. Buen deportista pero muy mal estudiante. En el colegio. Entonces tuvieron que estar siempre detrás de mí para que yo sacase el colegio, sacase las notas y que no, que no repitiese. Entonces cuando yo le cuento a mis padres, oye, que quiero volver a estudiar, me dicen, ¿qué?, ¿Cómo? Claro, pero Perdón, o sea, a ver, a ver, el tuyo es un claro ejemplo de esta universidad. Esta es una universidad es una universidad católica. Tú entraste aquí y viste la luz. Claro, totalmente. La luz. La luz. Y, y nada, entonces, yo me costó convencer a mí, a mí, No tanto a mi madre, porque ya sabemos cómo son las madres, ¿no? De, eh, pues quiere estudiar, pues vamos a dar una oportunidad La tuya tiene sobre todo una vocación audiovisual Porque lleva grabando todo esto que estamos haciendo desde <risa> sí, sí, sí. Que... Ha dicho, te voy a grabar todo de principio a fin. Así, la y, y nada, entonces me, come, me, me, me costó mucho convencer Sobre todo a mi padre Porque él es el que había estado detrás de mí cuando yo era pequeño Para que estudiase Entonces decirle, ahora voy a, voy a estudiar A jugar, a competir, a viajar Y a sacar buenas notas Me dijo, no Estuvo, estuvo un tiempo sin hablarme y no es broma, porque... Así somos los padres. Este y soy, soy la leche. Entonces, eh, pero nada, hasta que no llegaban las primeras notas, no, no se lo creía. No pero llamó aquí para decir... llamó eh, aquí para decir... Es verdad, claro. o... Entonces, al final, pues mira, al final, pues mira, a día de hoy, eh, pude compaginar todo, toda mi carrera deportiva durante la universidad...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 Oye, imagínate que hubiera aquí algún padre o que tenga noticia de este programa nuestro de la universidad que tenga a lo mejor la duda que tenían tus padres, ¿no? Tiene un estudiante que es un poco borderline en cuanto a sí, aprueba, no aprueba, pero le exige mucho tiempo el mundo del deporte. Siempre pueden tener la tentación de mi hijo va a ser mejor estudiante si elimino de la ecuación el deporte, pero a lo mejor seguramente lo que están fabricando es una persona más infeliz, ¿no? Sí, no, pero o sea, durante los cuatro años que yo estuve aquí yo alcancé mi éxito profesional como jugador de pádel, y mi éxito académico también, o sea, yo sacaba muy buenas notas en la carrera, yo saqué muy buenas notas, incluso llegué a sacar matrículas también. También porque estabas ya en algo que te gustaba, que era la fisioterapia. Esa, la fisioterapia, el mundo del deporte, yo estaba contento y aparte de que ellos me acompañaron de una manera, pues a todos los profesores y todo, me acuerdo que el programa todavía de alto rendimiento no estaba muy definido, porque era, yo creo que era casi de los primeros, pero, pero bueno, hablé con, con, los, con los profesores y te ayudaban y yo me sentí súper como en la universidad. De hecho, hasta pensando en estudiar otra carrera, ¿no? decir, no me quiero ir de aquí. O sea, estoy a gusto a gusto, pero, pero bueno. El caso es que al Oye, final, mira, al final... Siempre, siempre puedes, además ya sabes que ahora te hacemos descuentos. Ya, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Así que, así que nada, mira, pues mira, al final el padre Laura pasa en segundo plano, estoy ahora trabajando en la fisioterapia y mira, pues contento y feliz y da las gracias a la universidad por el apoyo recibido. ¿Cuántos gigas tiene el teléfono? Bueno, pero ya lo dejamos porque si, si lo tienes que subir a YouTube. Oye, un placer, un, placer. un aplauso muy fuerte para él. Esto, Nuria... Lo estamos haciendo para que todo el mundo se dé cuenta de que son testimonios de verdad, o sea, esto no es mujeres, hombres y viceversa, que esto es cierto, no, les hemos, no hemos hecho un casting y hemos buscado a gente, son exalumnos de verdad de esta universidad. Así es, y como podemos ir viendo, es un programa que está centrado en la persona y a lo largo de toda la etapa. ...de su vida, tanto a nivel deportivo como a nivel académico. Es más, desde aquí desde la universidad, con el servicio alumni... ...no solamente cuando acaben la carrera les dejamos a un lado... ...sino que seguimos detrás de ellos para ver qué tal van y acompañándoles. Porque el objetivo realmente del programa es acompañarles y guiarles... ...a lo largo de toda su trayectoria eh, académica y deportiva. Porque muchas veces cuando hablas con los deportistas... ...y deportistas de alto rendimiento o alto nivel... Uno de sus sueños, y muchas veces te lo dicen, es poder compatibilizar, como hemos visto, estas dos facetas de su vida. Y a veces es muy difícil. Entonces, nosotros desde la universidad no solamente queremos, pues eso, ajustar exámenes, prácticas. Eh, asistencia a las clases obligatorias, sino que queremos algo más. Y es intentar que esa persona llegue a su formación integral, como bien ha dicho antes el rector. No solamente a nivel académico, como estudiante, a nivel profesional, como depor nivel deportivo, como deportista, sino también a nivel como persona, como formación integral de la persona, de la persona completa. ¿De acuerdo? Y para ello les vamos a acompañar. Y para ello vamos a intentar no solamente centrarnos en él como deportista, sino sensibilizar y concienciar también a toda la comunidad universitaria de Francisco de Vitoria de que el deporte y la práctica de ejercicio físico es muy bueno y tiene unos valores que vienen acompañados a la práctica de ese deporte que queremos que también les guíe a lo largo de toda su vida, creando para ellos una forma de vida muy saludable. Y como hemos estado viendo, este programa, no, aunque hoy sale a la luz, lleva muchos años la Universidad trabajando en este programa, porque Hemos visto que los deportistas, como bien ha dicho anteriormente, eh, el deportista tiene a veces que decidir ¿no? entre si me quedo estudiando en la universidad y saco una carrera o dirijo mi vida profesional deportiva y e intento sacar... Un, buenas medallas y poder vivir de ese ámbito deportivo. Entonces, muchas veces nos encontramos en esas situaciones que no sabemos qué hacer, si quedarnos estudiando o seguir nuestra carrera deportiva. Y para ello, bueno, pues eh, las familias a veces buscan programas fuera de España, sobre todo en Estados Unidos, donde mandar a sus hijos para intentar, bueno, pues que sus hijos... ...puedan conseguir ese sueño que tienen... ...entonces para ello... ...tenemos nuevos testimonios... Sí. A, ...a Javier cuando quieras... ...además me está gustando muchas. mucho lo que está diciendo Nuria... ...porque yo como padre de, de, de deportistas y de... ...yo por encima de todo lo que quiero es que mis hijas sean buenas personas... ¿no? ...y además está aquí la gente del club de baloncesto de Pozuelo... ...me voy a contar una anécdota muy rápidamente... Raimundo Saporta cuando era responsable de la sección de baloncesto... ...del Real Madrid... ...con la que entre otras cosas ganó seis Copas de Europa... ...hacía una cosa muy interesante cada vez que llegaba... ...esto me lo contó Lolo Sainz... ¿eh? ...cuando era entrenador del Real Madrid... Eh, le Ponían los fichajes y él decía que él tenía que entrevistar a los jugadores. Entonces hay un momento en el que le proponen, solo se permitía en aquella época dos jugadores extranjeros por plantilla, entonces tienen a un jugador, que me parece que era Walter Serbia, que ya estaba fichado, y es el momento en el que el Real Madrid iba a contratar a un segundo extranjero y le, le, do, le proponen a dos. Y de hecho la parte técnica del club prefería más al jugador A que al jugador B. Raimundo Saporta entrevistó a los dos y decidió que el que contrataba era el B. No fue mala elección porque era Wayne Brabender el jugador contratado. Y siempre explicaba Raimundo Saporta que contrató a Wayne Brabender porque era mejor persona. Porque cuando se entrevistó con él se dio cuenta de que era una persona con valores. Es decir, esto de fabrico buenas personas y estoy renunciando a la alta competición, no necesariamente. Esto no es un oxímon. Esto muchas veces es el complemento directo necesario de la alta competición. Testimonio familiar. Voy a llamar ahora aquí a Julián Merino. Julián Merino es este señor, bueno, un aplauso para él, tómate, el micrófono. A ver, y entre otras cosas es padre de dos gemelos deportistas de alta competición y yo aquí quiero hablar con él del mito. El mito siempre para los padres que tenemos, gente que hace deporte y para los que a lo mejor en el futuro tengan a... Hijos que empiezan a destacar en determinada actividad deportiva es el mito de Estados Unidos, ¿no? Porque parece que en Estados Unidos hay un gran programa de acompañamiento, que las universidades están diseñadas para que los deportistas tengan cero sufrimiento en la parte académica. Tú sobre eso tienes algo que contar, ¿no? Bueno, yo tengo que contar. Eh, mis dos hijos están, han estado estudiando en Estados Unidos. Eh, sí. Escucha? te bien. Vale. vale. Eh... Gemelos, eh, Paula eh, practica el atletismo, eh, se fue a una universidad en Michigan y Adrián juega al fútbol y se fue a una universidad en Carolina del Sur. Eh, ¿Qué es lo que hicimos desde pequeños? Desde pequeños intentamos bueno, fomentar todos los valores del deporte, han sido buenos deportistas, han sido en general buenos estudiantes. Y lo que queríamos es que el deporte también les abriera puertas en el futuro, no solamente eh, para competir dentro de España, sino para otras oportunidades que pudieran elegir eh, qué es lo que quisieran hacer eh, después. Eh, hay una parte que es maravillosa, que es, si quieres, en Estados Unidos puedes estudiar y compatibilizar el deporte de una manera eh, muy efectiva porque el deporte está integrado en la universidad y las competiciones están integradas en ese aspecto. Y hay otra parte, que es la parte personal, en la que también eh, pueden tener una experiencia propia, eh, madurar, eh, darse cuenta de, de lo que son los valores familiares. Eh, por otro lado, para la familia puede ser muy duro, <ríe> porque dices, joder, pues es que mis hijos están a 7.000 kilómetros durante 8 o 9 meses al año. Entonces, eh, algo que concilia el deporte y la familia, el deporte y el estudio, eh, genera ciertos eh, quebrantamientos dentro de la vida familiar. Eh, y bueno, pues en el caso de mis hijos hemos tenido una experiencia que ha sido, es muy positiva y sigue siendo y Adrián continúa estudiando en Estados Unidos, en Cardinal Sur, eh, muy bien, continúa con su fútbol y, y sus estudios. Y por otro lado Paula, pues tuvo una experiencia el primer año que siendo positiva en el plano personal eh, fue, no fue tan positiva en el, en el plano general, pues eh, es un atleta, eh, estaba en Michigan, en el norte de Michigan, a menos 20 grados tenía que salir a correr por la mañana a entrenar, <ríe> entrenando normalmente en un clima mediterráneo. Eh, tuvo un, una experiencia un poco negativa en el plano personal porque una compañera suya de atletismo de la, de, y, de, y de, sus apart, de su apartamento Empezó a generarle bullying, entonces pues se siente una situación bastante eh, sola el primer año eh, en el que, claro, la ayuda que había tenido anteriormente de familiar pues estaba muy lejos. Está teledirigida. Y lo ha Exactamente, y lo ha tenido que hacer pues sola. Y en ese aspecto, fíjate, la universidad americana no le apoyó como le debiera haber apoyado. Empezaron a quitarse responsabilidades uno a otro hasta que llegó, le dijeron es que tienes que montarle un juicio a tu compañera de habitación porque te está haciendo bullying y te está robando todas las noches. O sea, una situación un poquito eh, extraña, ¿no? que también son puntuales, pero que, claro, el, el conjunto le hizo volver aquí. Eh, ha vuelto aquí, está la Universidad Francisco de Vitoria, está encantada en el campus, es un campus pequeño, eh, está muy integrada en la vida. Es que no nos ha dado tiempo a hacer más todavía, <ríe> danos tiempo. Y eh, todavía no está integrada dentro del programa que tenéis, que esperemos que se pueda integrar eh, en breve y continuar con su vida de atleta. Y ella es, ella es candidata decir. a ese programa, ¿a ti te gustaría que lo cursara y que formara parte? A mí me encantaría que continúe con su carrera de atleta, eh, que continúe compitiendo, que ahora está lesionada, y que por supuesto continúe con su formación personal, integral y académica, <risa> que pueda elegir en el futuro y que es lo que quiere que haga. Es que tú has sacado otro asunto que es muy importante de este programa, ¿para quién es? sean ciudadanos españoles, no te quiero ya ni contar si vives en la Comunidad de Madrid, y es el factor de la proximidad. La proximidad, pues hombre, a mí como padre esto de los 7.000 kilómetros me da un poco de yuyu, porque a tu hija le duele el estómago y no es lo mismo decir, bueno, ahora te voy yo a recoger, que espera, voy a ver qué aviones hay para ir a Michigan State. Es sí, claro que, que la proximidad es muy importante. Para mí es muy importante que mis hijos, por ejemplo, sí vivan una experiencia en el extranjero, durante un año, o a lo mejor dos años. Cuatro años, la verdad, se hace duro. Se hace duro para los padres, por supuesto. Ya se, hace, ya se hace duro un mes, pues cuatro años se hace mucho más duro. Y para los chavales, pues también cuatro años es mucho tiempo, porque después del primer año en el que te vas, que todo es maravilloso, llega la realidad de vivir día a día, metido en un campus universitario. A veces estás a mil kilómetros de la ciudad más cercana, eh, acostumbrados a vivir en Madrid, que tienes unos unas motivaciones alrededor brutales pues cuando te vas a un campus y estás encerrado en el norte de Michigan durante un año pues a veces tienes que evaluar todo y, y la realidad pues cambia la imagen que puedes tener en un principio, aunque como digo yo creo que la experiencia es muy positiva y cuando estás a gusto estás muy bien Te haces un doctorado en Netflix, si te pasa eso ¿Te haces sí, un doctorado. Doctorado. <risa> Muchas gracias Muchas no gracias Núria, seguimos con el bote y rebote, tu turno Así es eh, seguimos con este programa de acompañamiento individualizado y personalizado, luego diremos el porqué, sobre todo cuando antes has hablado de qué personas pueden entrar dentro del programa, ahora lo, lo hablaremos, pero dos figuras muy importantes… Eh, que están dentro de este programa es todas las áreas de la universidad que van a estar involucradas en, en ese programa de acompañe, acompañamiento y también esa profesora o ese profesor mentor que es el que realmente va a estar en el día a día 24 horas con ese deportista para poder resolverle las dudas o intentar hacerle su vida aquí más fácil conciliando esas dos facetas de su vida y para ello vamos a contar con dos testimonios, uno le tenemos dentro de casa que aparte bueno, pues, de ser compañera eh, de nuestra carrera y sobre todo todo eh, preparadora física de la selección española de hockey y hierba. También tenemos a, a Toni Colom, que fue el primer entrenador de Rafa Nadal que nos, nos va a contar muchas cositas interesantes de, cómo, de la diferencia de los deportistas y los tenistas antes y ahora y por qué este programa que realmente creemos que, que es un gran acierto. Pues si te parece le voy a pedir a Esther que suba. Esther es eh, responsable de la preparación física de la selección española de hockey y hierba femenina y es profesora de nuestra universidad. Bienvenida, un aplauso. Oye, eh, tú como profesora que al mismo tiempo conoces el deporte de élite, ¿cuál es tu planteamiento en relación con un alumno que forme parte de este programa? ¿Es un planteamiento priorísticamente mucho más abierto que el de un profesor que no esté tan implicado en el mundo del deporte o no necesariamente? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, eh... Acércate lo más. En clase esto no... No te preocupes. Eh, Cuando ya dos mil veces ya te sale bien. Yo eh, creo que tanto yo como muchos compañeros eh, docentes de, de nuestra carrera y de esta facultad tenemos la capacidad por la filosofía de esta universidad de eh, entender esos contextos y hacerlo lo mejor posible y por eso crear este programa. Eh, desde mi lado... Creo que soy capaz de aportar una comprensión mayor de lo que está sucediendo realmente en que los deportistas compaginen el alto rendimiento con, con su formación académica y, y ser más realista en las necesidades, en lo que ocurre, en las complejidades que eso supone, porque son deportistas que un deportista no aparece en la etapa universitaria. ...llevan desde, bueno, nunca es de un deporte de equipo porque es el mío... ...sub-16, sub-18, uh -huh. categorías inferiores... ...un recorrido larguísimo, tedioso, lejos de su ciudad natal... ...que, que supone una toma de decisiones compleja... ...y que queremos que, que su formación académica sea algo de lo que disfrutar... ...y no algo que sobrellevar. Oye, alguien que oiga hablar de un programa de este tipo... ...a lo mejor lo que puede pensar es que puede existir la tentación... De ser blandengues, de ser eh, especialmente concesivos con el alumno que al final le regalemos el título, ¿no? Dicho de una forma, no me pega mucho con esta universidad, por lo que yo sé de esta universidad y algo sé. ¿Cómo se hace para desactivar esa tentación ambiental que pueda haber, por ejemplo, en el resto de compañeros de clase? Creo que eso se desactiva con... Eh, lo van a desactivar los propios deportistas, porque ellos son disciplina, son responsabilidad, demuestran día a día hacer esfuerzos titánicos por estar eh, ajustando sus vidas a, a rendir, a representarnos muchas veces a nivel eh, nacional o internacional, eh, cumplir con las dos expectativas a un nivel altísimo y, y sin que les tiemble el pulso. Entonces eh, los deportistas de, de este país en concreto, pero son resilientes, no, no esperan que nadie les regale nada. Han asumido ir a por todas con todo, entonces eh, no van a generar siquiera la expectativa de que se les tenga que facilitar o no sé o echar una mano por detrás, no esperan eh, nada que no sea algo que ellos mismos se ganan con el día a día. O sea, predican con el ejemplo y con su propia actitud y presencia, ¿no? Sí, y yo tengo la suerte de, de poder verlo en el día a día porque me consta, porque he visto a mis jugadoras en, en concentración, estudiar en los pocos huecos que tenemos de descanso eh, entrenando, mm, organizarse, madrugar un poco más para dejar entregado ese trabajo, eh, andar siempre con cuadres con mucha previsión de si voy a faltar, no, cuando me voy, cuando son concentraciones, incluso a veces con el estrés de que una previsión incluso mayor, porque no siempre sabéis si van a ser seleccionados finalmente o van a viajar y van a estar ahí o no esa semana. Muy bien. Oye, muchas gracias. <risa> Otro aplauso. De hecho, eh, siento hacer tantas referencias personales, pero bueno, creo que se entiende bien. ¿no? Yo, mi, mi hija estudia primero de la ESO y ahora están en época de exámenes importantes, pero claro, tienen que seguir entrenándose. Y el otro día en el WhatsApp de padres que tenemos del equipo con la entrenadora, pues hubo dos o tres padres que dijeron, mi hija no va a ir al entrenamiento de hoy porque tiene un examen. Fue espectacular la respuesta de la entrenadora. Dijo, esto es compromiso. Y tu hija, cuando se comprometió a defender los colores de este equipo, ya sabía que iba a tener exámenes. Luego que se programe de otra forma y que vengan los entrenamientos. Conclusión: no jugarán el próximo fin de semana. Así es la vida. Unos entrenan y otros miran. <risa> Tony, voy a pedir que subas. Un aplauso para él, por favor. <risa> ¿Qué tal? Tony, además, representa. Claro, estamos hablando de Nadal. O sea, esto es como, ¡guau! Aquí nos tendríamos que poner todos prácticamente de rodillas para render pleitesía. Es curioso cómo nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado los españoles a que los españoles ya no compiten. Los españoles van por ahí fuera y le dicen a cualquiera de otro país: ¿a qué quieres que te gane? Esto es lo que hacemos, ¿no? Porque antes no ganábamos nada, nuestra economía era la décima del mundo y nuestros resultados deportivos nos colocaban en la posición 35. Todo esto cambia desde 1992 con el hado etcétera, etcétera. Y ahora no hay un fin de semana, esto es importante, yo os animo a que os lo penséis cuando veáis la prensa deportiva, no hay un lunes en el que tú no veas que algún deportista español ha conseguido un éxito internacional el fin de semana. Puede ser en el tenis, en el motociclismo, en el ciclismo, el baloncesto, el badminton. ¡El badminton! <risa> tres millones y medio de personas vieron la final olímpica en la que Carolina Marín consiguió el oro. Esas tres millones y medio de personas que no saben ...ni dos equipos que juegan en la liga española de badminton en este momento... ...pero es importante el efecto paisanaje que produce la victoria... ...y en esa estela está el, el efecto Nadal... ...porque lo de Nadal es un efecto, ¿no? coincidirás conmigo... ...que es sí, efecto arrastre. La, la verdad que, que era imprevisible que Rafa consiguiese... ...lo que ha demostrado que es capaz de conseguir... ...yo tuve la suerte de verlo cuando era joven y muchas veces uh, no podía compartirlo con tres millones de espectadores que, que lo habían visto. Cuando triunfó el primer Roland Garros, o la Copa de Ibir de Sevilla, ya tuve la satisfacción de decir, bueno, esto ya lo ha visto mucho a más gente, que lo, pues lo pueda haber visto yo. yo en los torneos estos iniciales, que a veces están uh, cuatro gatos, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Los pues challenges. Ya, eh, sí, pues ya me quedé un poquito con la tranquilidad de que, de que el mundo entero había visto lo que era capaz de hacer de en su carrera deportiva. Oye, sabemos que es un gran deportista, seguramente uno de los mejores deportistas españoles de la historia, si no el mejor. ¿Era buen estudiante? Uh, sacaba tiempo de donde podía, sacaba tiempo de donde podía y a veces uh, pues cosas ajenas hacían que, uh, que no pudiese seguir su día a día. De hecho, tenemos una anécdota cuando... 15 años atrás no había las facilidades para poder llevar los estudios uh, elementales, digamos, hasta el BUP, el COBO o el bachiller. Entonces, él tuvo que cambiarse, cuando terminó la ESO para hacer el bachiller, tuvo que cambiarse a nocturno, en el instituto donde había ido, en Manacor, en toda. Que tiene que ser la bomba que llegues a clase a las 6 de la tarde y te aparezca Nadal en el aula. Sí, pero bueno, Rafa tenía 15, 16 años, compartía allí con gente mayor, porque claro. en adulto lo hacía la gente que trabajaba. Que, que trabajaba, que no había terminado en su momento. Y tenemos una anécdota, ¿no? a Rafa empezó el bachiller en octubre, septiembre, a nocturno, uh, y la primera vez que tiene que dejar de, de participar en estos de ir al colegio o de ir al instituto uh, es en noviembre que aparecen dos futuros que son el escalón más bajo del tenis profesional uh, en Gran Canarias entonces uh, Rafa nos vamos ahí dos semanas a, a competir, Rafa muy mentalizado que tenía que intentar ganar los dos torneos porque se jugaba el terminar 200 del mundo con 16 años y tenía ya un uh, bonus firmado con ¿Ah? la marca NAI que determinar 200 del mundo le pagaba una cantidad importante de dinero, que me dijo Colombo, no te voy a decir la cantidad, él me llama Colombo a mí como mote porque te vas a asustar, pero él sabía manejar esa prisión, no me dijo la cantidad, el caso es que ganó los dos torneos, pero la anécdota con, con lo que estamos hablando hoy es que Rafa facturó en el aeropuerto de Mallorca la mochila cargada de libros del, bachill del bachiller nocturno que la madre y el padre me habían pedido por favor que todos los días dedicase un tiempo a los estudios, con la mala suerte o la buena suerte que esta maleta nunca llegó a arrancar, <risa> y en los 25 años que llevo de via viaje Se han perdido muchas maletas Pero siempre al tercer o cuarto día Te viene ¿Oye, aprobó? No, no, claro Allí, pues, por los estudios, la maleta nunca llegó, tuvo ya, rellegó. cuando fuimos en, volví al colegio ya llevaba dos semanas de arrastre. Y no existía el Rincón del Vago en internet todavía, porque hace tiempo. Claro, y, y la verdad que luego, Rafa, el, para que nos situemos, el año siguiente uh, ya empezó a, pagar, a ganar partidos en Carlo en el Godó. En Madrid, creo que cuando se celebraba en la Caja Mágica Pista Dura, ya también ganó ahí algún partido. Entonces hizo un cambio, cambio. radical su vida y en un momento se pasó a top 50. Y ya, mm. ya. Oye, él ha creado una academia ahora. Entonces me gustaría saber qué conoces tú de este asunto en relación con la academia. La academia es una academia para tenistas, pero él ha pensado que en la academia él tiene que... ...habilitar la posibilidad de que todos los tenistas buenos allí además estudien... O sea, ...¿piensa que esto es importante? Él sabe que es importantísimo, de hecho su madre fue la que machució ...cuando Rafa tuvo que, que dejar la parte de, de estudios... ...y ahí en la academia hay un, un colegio que te permite estudiar uh, la enseñanza... ...hasta que terminas el bachiller, Ajá. En, el, en el tenis de 15 años atrás... Hay un indicador que es que ha cambiado mucho, que es que antes la entrada, la media de entrada profesional estaba a los 19, 20, 21 años. Ahora ha bajado. Ahora mismo la entrada de media profesional uh, está a los 23, 24, 25 claro. años. Ha al revés. Hay excepciones, uh -huh. pero la gente madura más tarde, Federer con 37, 38 sí, años sigue ganando y no deja un hueco para que entre un, un joven, David Ferrer ha sido más tolerante y ha decidido hacerlo ayer, eh. ayer y deja una plaza, pero si la gente no sale, la gente no entra, entonces la media de entrada está en los 23, 24. Entonces lo que yo percibo es que durante estos 15 años uh, se ha facilitado y se han buscado soluciones para que la gente no tenga que ir al instituto a nocturno, sino que ya hay colegios de enseñanza básica, de bachiller, que te facilitan mucho este proceso. Pero en el caso del tenis, que la media se ha trasladado a los 23, 24, 25 años, sí que tienen un problema muy importante a la hora de hacer la carrera universitaria, porque el tenis implica viajar de 25 a 30 semanas, y hoy en día no hay solución. Ya. La única solución es la de Estados Unidos, que no es una mala solución, pero es única. Entonces sí que ahora hay una emigración de los, en el tenis con 17, 18, 19 años, cuando acaban el bachiller todo el mundo se va para Estados Unidos y sí que es verdad que la carrera deportiva se dispersa prácticamente, se, se, se pierde. Bueno, pero esto va a acabar ya porque tú le vas a convencer para que vengan aquí. No, lo que está claro es que nosotros estamos obligados a apoyaros totalmente porque proyectos como como este son necesarios diríamos que son vitales para que, para que gente tenga la posibilidad de, de seguir su trayectoria profesional uh, corrigiendo el agravante de, de estos kilómetros que pierdes el entorno familiar pero sobre todo también pierdes el entorno profesional que te conoce desde pequeño, que te claro. forma, que te que te educa te Bueno, oye, muchas gracias Gracias a vosotros Nuria. En breve veremos a Rafa Nadal hablando de la UFV, me imagino, ¿no? Vamos a lanzar ahí ese dato a ver si lo conseguimos. Bueno, pues seguimos ya terminando casi. Y hablando de esta universidad que se trabaja por, por esa vida saludable en la comunidad universitaria y formamos parte por ello de la red madrileña y de la red española de universidades saludables. Así que queremos... Creemos realmente que este programa puede contribuir a una vida mejor y más saludable para todos nosotros. Y por ello tenemos nuestra última intervención. Sí, que además ha llegado ahí apurado de tiempo. España se mueve, pero España llega. Aquí está Fernando Soria, que es representante de ese organismo, bueno, de esa asociación, de ese evento creado por él. Yo le voy a ceder la palabra, así que Fernando cuando quieras, aquí te arranco el micro. Creo que bueno, gracias a Javier y gracias a, a todos ustedes por su presencia y a la universidad por, por invitarme. Eh, ante todo les pido disculpas eh, porque eh, como mi programa de radio marca se llama Límite, hoy he venido al límite realmente no porque yo quiera sino porque ha habido un accidente en la, en la M40 y la célebre ley de Murphy pues me ha caído a mí en todos los, los procesos, en todos los pasos que tiene ¿no? eh, España se mueve pues es un movimiento que creamos desde el programa de radio eh, hace algunos años por una, por una razón muy simple ¿no? eh, en España hay unos índices de obesidad y sedentarismo tremendos, España es el segundo país de, de Europa con mayor porcentaje de obesidad y sedentarismo, estamos por encima del 51%, pero realmente el otro 49% no todos hacen la actividad física suficiente, eh, hay un veintitantos por ciento que hace y es insuficiente, con lo cual, según algunos estudios de la OMS, podríamos estar en torno al 70% de los españoles que no hacen el deporte o la actividad física suficiente ...porque como nosotros decimos y es nuestro lema, España se mueve, muévete por tu salud, es decir, no te pongas si no es necesario a correr... ...ni te pongas tampoco a intentar llegar a ser como Rafa Nadal campeón de tenis, pero por lo menos muévete, anda un poquito, haz ¿no? actividad física. Eh, pensamos que teníamos que contribuir de alguna forma... Eh, ...somos lo suficientemente eh, eh, conscientes y modestos como para ser conscientes... ...de que no podemos llegar directamente a todos los ciudadanos para decirle oye muévete pero sí a través de los medios de comunicación con los que colaboramos, uno de ellos, eh, el programa nuestro de Telemadrid, Madrid se mueve, intentar incentivar a las instituciones públicas y privadas para que promuevan dentro de sus posibilidades pues el deporte. Es decir, si un ayuntamiento o una universidad ve que en nuestro programa de radio o en el de Telemadrid eh, sacamos algún programa tan estupendo como este de la Universidad Francisco de Vitoria, posiblemente algún otro ayuntamiento o alguna otra universidad diga voy a hacer algo para salir también en los medios de comunicación y esa es una de las, de las razones que tenemos y una de, los, de, los, de las acciones que, que, que realizamos. El programa que me comentó, que hoy estamos presentando, estáis presentando en la Universidad eh, Macarena Botella, me pareció un programa estupendo y a ella cuando... Terminé el otro día en una jornada sobre empresa y deporte, capa de no Vicente del Bosque, cuando terminé con una frase de Víctor Hugo que decía eh, «No hay ninguna idea que tenga más fuerza que aquella a la que le ha llegado su tiempo». A Macarena le encantó y yo eh, en una breve intervención, porque encima de que he llegado tarde, no me voy a enrollar, pues diré que eh, al programa de deporte de la Universidad Francisco de Vitoria le ha llegado clarísimamente su tiempo. Y por mi parte nada más, hablo que, Javier, quieras hacerme alguna pregunta. Es todo Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, pues Digo que no te hago preguntas porque ha quedado clarísimo. Y no has llegado tarde, has llegado en hora. ¿Estabas ahí cuando te he dado paso? Sí. Pues ya cerrando. Eh, la gran pregunta, ¿quién puede acceder a este programa? ¿no? Bueno, va a haber una comisión muy especializada, que será un poquito, esperamos tener un montón de, de demanda y que muchísimos deportistas quieran venir a nuestra universidad. En primer lugar, serán los acreditados por el programa del Consejo Superior de Deportes, tanto deportistas de alto rendimiento como de alto nivel, pero también abrimos las puertas a aquellos deportistas no acreditados, ya sean porque son deportes minoritarios o que son personas que están comenzando en ese deporte, pero que vemos claramente que tienen un gran talento deportivo. Entonces, bueno, pues la Comisión mm, mirará y, y revisará pues, todo su entorno, tanto nivel económico, expedientes académicos, eh, su palmarés deportivo, y ahí decidiremos pues, eh, cuánta, cuánta ayuda o cuántos recursos podemos facilitarle para conseguir su sueño. Eh, no solamente va a haber becas económicas, que también, por supuesto, pero nosotros vamos más allá, no solamente nos quedamos en eso, sino bueno, vamos a dar eh, puertas abiertas gracias a, a Mistral, a Tobías, a, al centro deportivo, abriremos las puertas a, a la residencia, abriremos la puerta y les pediremos que participen en nuestros proyectos de investigación, que tenemos grandes laboratorios en esta universidad para mejorar así sus resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo que ofrecemos es ese acompañamiento diario y continuo a lo largo de toda su trayectoria tanto académica como profesional. Así que cualquier duda tenemos toda la información en, en nuestra web de la universidad y sin más, eh, aunque lo tenemos muy preparado, no sé si cierras tú o cierro yo. Como quieras, yo creo que esto no es una era de cambio, sino que es un cambio de era. Lo que hemos tenido la suerte de ver aquí hoy por el planteamiento de esta universidad en relación con los deportistas, cosa que como ella explicaba antes y también ha dicho el rector, pues llevamos tiempo haciendo y ahora digamos que lo que hacemos es ponerle ya el armazón y el concepto que lo unifica todo. Por mi parte de verdad ha sido un placer, espero que haya quedado claro lo que pretendemos a todos los que gentilmente habéis compartido vuestro tiempo con nosotros y nada más. Ahora tenemos una visita. Una tenemos una visita. Primero vamos a ver eh, un pequeño partido de pádel con diferentes, dos campeones del mundo, junior y senior, que, se, que compiten contra dos grandes profesores de CAFIR. Esperemos que la UFV gane a los campeones del mundo. Luego visitaremos el centro deportivo, que es una auténtica maravilla, donde hablaremos con el presidente de la Federación eh, Española de Discapacidad Intelectual, que es su club, es eh, uno de sus clubes pues, se entrena con nosotros y están encantados. Veremos un poco todo el, el centro de el centro deportivo y luego subiremos arriba para ver el pabellón y acabaremos pues con un brunch o un vino español, depende de la hora que lleguemos porque esto va cambiando incluso, así que sin más. Incluso la Coca-Cola que es denominación sí. de origen Georgia pero vale como vino español Vida saludable, comunidad, ya sabes si vida física. Bueno, muchas gracias a todos, un aplauso